Una sociedad libre de violencia requiere y sobre todo en un mes como septiembre en donde se celebra el Día Nacional por los Derechos Políticos de las Mujeres que nosotras ocupemos espacio porque es la única manera que generemos políticas públicas en donde los derechos de las mujeres estén contemplados como la ordenanza aprobada el día de hoy para visibilizar indicadores de violencia y llegar a tiempo.